yo recuerdo en una una charla que hicieron en Tecnópolis también muy interesante sí, bueno, por lo de Nisman no sí sí muy linda sí bueno yo creo que los Wikidics de Nisman así cuando me preguntan cuáles fueron los más importantes de la Argentina siempre digo los de Nisman y los del grupo Clarín no que eh, justo me tocó la, la época seis siete ocho y fui una sola vez pero lo pasaron no no me lo pasaron tantas veces ah. que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 eso este, es un terrorista, ahora si la filtración viene del gobierno americano... ...te ganas un premio Pulitzer. <risa> Clave. Claro. Eh, Santiago, yo no sé si por ahí Pablo tenía una consulta más sobre Assange y demás... ...pero vos que empezaste a comentar el tema del periodismo... ...y cómo alguien decide que es periodístico o que no es periodístico... ...hemos leído algunas notas últimamente y ya desde un tiempo atrás... ...que vos estás enfrentando un proceso, digamos... ...a partir del libro hermano que escribiste con Macri que sea judicializado en donde de alguna forma te obligan a entregar a vos las cintas eh, de la grabación que hiciste con el hermano de Macri. ¿En qué situación está hoy por hoy eh, eso de las entregas de las grabaciones, si está la decisión en la corte? ¿Cómo estás con eso? Sí, bueno, primero que no escribí con Macri, o sea, no, lo escribí no, no, es con claro. él en el sentido de que él fue el sujeto del libro, sí. Claro. Eh, lo entiendo, pero lo quería aclarar porque por ahí están los abogados sí, sí. escuchando y, y no queda claro. No, ¿no? Todo puede ser utilizado en tu contra. Sí, sí. <ríe> Mira, ya o sea, con la barbaridad de que vi <ríe> si que me estuviera cuidando, no hubiera dicho ni la mitad de lo que les conté. Este, pero lamentablemente yo creo que a partir del martes este puede empezar a correr que me empiecen a cobrar multas por día por no entregar las grabaciones. este que es una locura y es una es una intimidación total porque lo más loco de todo es que no, no solo no me hizo ningún juicio Mariano Macri sino que no explicitó por qué quiere las grabaciones o, por, o para qué para, para qué si lo dijo para hacerme un juicio por daños y un poco lo hablaba ayer con Sandra Russo no que me llamó para su programa me decía para mí y entonces como medida preliminar tengo que entregar mis grabaciones ahora esta medida preliminar es mucho peor que lo peor que me pudiera pasar si me condenan, ¿viste? Si me sí. condenan es una multa y buscaré una plata y la pagaré, pero si yo entrego mis grabaciones me convierto en primer periodista del hemisferio occidental de la historia en entregar las grabaciones de una entrevista, o sea, es una locura total y la única razón que yo encuentro es para perjudicarme, ¿no? Eh, porque ¿de, de, ¿de qué le pueden servir a él las grabaciones de la entrevista que yo le hice, viste? Más que ser de que hay un montón de datos, y hay un montón de información que yo no quiero que sea pública, ni que la tenga juzgado ni nada, porque tiene que ver con preguntas que yo le pregunté a él, con cosas que yo no hablé, con nombres que yo nombré, con nombres que él nombró y que después yo no pude chequear, con cosas que él dijo y después me pidió que por razones de, digamos, de privacidad no las ponga, o sea, ahí están mis apuntes, están mis ideas, mis pensamientos, hay un montón de cosas, además de sus de sus declaraciones y nunca en la historia alguien, o sea, imagínate, vos me haces la entrevista ahora, ¿no? Y después no me gusta el editorial que haces en base a mi pregunta, y te digo, bueno, entregame ahora todo lo que me grabaste, ¿viste? <risa> claro, <risa> claro. Este, Es como sí. decía un abogado, dice, es como si Cristina le hace una entrevista a La Nación y no le gusta la entrevista, y le dice, bueno, entregame todos los archivos, todo lo que tenga sobre La Nación, porque no me gustó la entrevista, ¿viste? o sea claro. Y aparte, no es que a él no le gustó, es, o sea... Es como que después vino un apriete eh, o un, un soborno, andás a ver qué, ¿no? Pero mientras los seis meses, ocho meses que yo hablé con Mariano Macri, no hubo ningún problema. El problema empezó una vez que se enteró la familia y se enteraron los abogados, ¿no? De lo que él decía. Y de vuelta, yo creo que en este momento no hay ningún valor en las cintas más que castigarme y más que castigar al periodismo. Porque de vuelta, si fuera un tema mío, tampoco eh, sería un gran problema. Pero mira si yo voy a voy a permitir que se use mi nombre para dejar, hacerle un daño al periodismo en todo el mundo, ¿no? Porque acá se han, se han manifestado de lo grave que es esto este, eh, el, el Comité para la Protección de Periodistas, que es el organismo más importante del mundo en la protección de periodistas, reporteros sin fronteras, el mismo Wikileaks, o sea, a nivel internacional eh, están preocupados los organismos que defienden la libertad de expresión y a nivel de Argentina, ni hablar desde ADEPA, que es eh, la patronal, los dueños de las empresas periodísticas, pasando por Fopea, que ambos tuvieron pronunciamientos muy claros y muy fuertes esta semana, hasta eh, los sindicatos como Cipreva, como Patpren, este, o sea, debe ser el único caso en que los sindicatos, de patronales y las asociaciones profesionales piden exactamente lo mismo, ¿no? Y, y bueno, la situación es que a partir del martes en cualquier momento... Me empiezan a multar o hasta me podrían allanar mi casa para buscar, a ver si encuentran mis grabaciones, ¿no? Este, eh, y, y, y, y la verdad que es muy preocupante y me da mucho miedo y, y me siento muy muy agraviado, pero por otro lado muy orgulloso de tener el respaldo eh, de, no solo de mis colegas, de todos los medios, porque eh, firmaron apoyándome eh, a un. En, en el, el grupo Clarín, en el cual uh -huh. nunca, nunca cubrieron nada del libro, los, los principales periodistas del grupo, del, del diario y del grupo me han apoyado y así muchísimo más, ¿no? Entonces, me siento una gran responsabilidad, siento muy orgulloso por lo que hice, lo volvería a hacer, me parece que es un libro que ha incomodado mu mucho al expresidente Macri y que a, él ha usado todas las armas para desprestigiar el libro, para atacarme, para. Para, para que quede eh, alguna duda con respecto a, a las gravísimas este, eh, denuncias que hace Mariano Macri, que eh, me parece que si logré una ventana en el mundo Macri, que ahora se cerró, lo logré, lo pude hacer, lo pude mostrar, y, y creo que quedaron pruebas muy, muy claras, inclusive los Macri son muy conocidos, por lo menos por lo que vi en el mundo judicial, de que ninguna de las causas se conocen, ¿no? En, sí. en el libro aparecen no menos de cinco causas eh, o, o, o procesos este, abiertos en la Comisión de Valores desde mil, desde el 2013, que nunca habían salido a la luz en ningún diario, en ningún periodista, ¿no? Y, y, y sigo todos los días. Hoy conocí una nueva causa, eh, que en este caso de la madre de... De Macri a, a una de sus sobrinas Que tampoco figura en ningún lado O sea, es como que todas las causas Que tienen que ver con Macri son secretas ¿no? Están encriptadas casi <risa> secreto de sumario, no sé cómo se llama Pero, ¿Y ju judi ¿Judicialmente hay algo que se puede hacer Para una apelación más, algo, no sé para, para evitar esta barbaridad? Es que la locura, sabes cuál es? Que no me hicieron juicio No me hacen ningún juicio Y me piden esto como medida preliminar, ¿no? Y claro. me daban cinco días para cumplirla. Yo claro. me entero, bueno, casi que digo, bueno, es listo, eso. llamo al abogado, listo, apelemos. Y uh -huh. me dice, el, el, el pequeño detalle es que no se puede apelar. ¿Cómo? No se uh -huh. puede apelar. ¿Por qué no se puede apelar? Porque es una medida preliminar y según el Código Civil de la Argentina no se puede apelar, no se puede apelar las medidas preliminares. Porque, claro, toda la vida las medidas preliminares se usaron para lavada, no como para decir. Bueno, eh, no encontramos el domicilio de tal persona, las es, o por ejemplo, eh, para pedirle la historia médica a una clínica, yo alguna cosa así, nunca se usó para pedirle una entrevista a un periodista. Entonces tuvimos que eh, plantear la inconstitucionalidad del hecho de que las medidas preliminares no se pudieran apelar, porque que entregar mis grabaciones imagínate mi reputación que a ¿quién me va a confiar en mí que te entrego las grabaciones? ¿no? entonces este es como que el castigo de la medida preliminar es mucho peor que cualquier castigo que pueda salir de un juicio que aparte no entiendo qué juicio me puede hacer eh, nada más que de sincericidio de que todo lo que dice eh, en el libro claramente es verdad y no tiene ninguna manera de, de decirlo y, y está todo respaldado por 17 horas y media de grabación, o sea no es que lo encontré 15 minutos borracho en un bar y le prendí un grabador en el bolsillo, ¿viste? Claro. Es Santiago Donnell, señores y señores. Eh, que primero, y agradecerte tu tiempo. Me gustaría por ahí que la última, y no sé si volviendo a Sánchez, eh, ahí si sí lo tenemos a Pablo de Cartago, porque es el que bien empapado está con todo este tema, eh, no sé si tiene alguna, alguna consulta más. No, no, la verdad que la primero que le agradezco al equipo de la de producción del programa y, y a vos, Mete y al Bomba, todos los que me invitaron a participar, creo que la nota es para enmarcarla y pasarla todos los días ahí en la escuela de periodismo, primero por el compromiso de Santiago con la fuente, después por el detalle histórico de ser el periodista argentino que, que más lo conoce, a este para nosotros un, un campeón de los derechos de por la información, como es Julian Assange, este, yo no agregaría nada más porque creo que la pregunta final del bomba estuvo espectacular porque es un tema también muy candente que habla también de la de lo degradado que está este, eh, la cuestión de la lucha o no por la por la libertad de expresión en argentina la posibilidad de que mañana le hayan en la casa este, a santiago donald por las grabaciones de, de un libro de una, de una entrevista que realmente es impactante el libro los que no lo han leído está súper recomendado, esperemos que haya una parte 2, no está muy comprometido Santiago, pero la verdad que estoy súper agradecido y un, un abrazo enorme y, y, y una vez más, muchas gracias al programa por invitarme a participar. Sí, me sumo a lo de Pablo, la verdad, no muy lindas palabras, le agradezco Pablo, le agradezco a la producción, no nunca doy una nota así de larga, no tampoco pensaba hablar tanto, pero bueno, no, no hay muchas las chances que tengo de hablar con la gente de la Universidad de Comahue y, y, y con la gente de Neuquén, así que me, me alegra, de, les agradezco muchísimo el interés y y, y bueno y hablar con periodistas de gran nivel y cuando en el interior del país, la verdad que es un orgullo y una alegría. Nos hiciste poner colorados. Eh, muchísimas gracias, Santiago. Te vamos a llamar en otra oportunidad, pero más cortito, así si, si no te arruinamos los tiempos. No, no, no, me pasa que, viste, te llaman a veces de todo el país y, mm. y es muy difícil, viste, y porque también eh, yo soy de la vieja escuela, tampoco mm. me gusta andar dando entrevistas de acá para allá y, claro. y, y a veces es difícil combinar, pero la verdad que la producción de ustedes hizo un trabajo magnífico, hace meses que me viene pidiendo y, y bueno, se me hizo el hueco y, y con mucho gusto. Muchas gracias, Santiago, es un placer, ¿eh? Abrazo Igualmente. grande. Adiós. Igualmente. Adiós, adiós. Eh, Santiago Don, señoras y señores, Este eh, es, este bueno de WikiLeaks, ArgenLeaks, este está Pablo, ahí te tenemos, ahí Ploto, ¿no? No cortaste. Sí, eh, perfecto. Un, bueno, Ploto, queríamos que loco, este... mu muchas gracias, Meteori sí. muchas gracias a Pablo Frisán Sí, bomba, Pablo Frisán, vayan estos aplausos sí, porque ahí hay laburos de hace ya bastante, eh, que viene haciendo justo que se está tomando las vacaciones, mira cómo, cómo abrochó. Casi su partida, ¿eh? Muy merecido el descanso, don Frisán, uh -huh. ¿eh? A partir de esta nota también. Sí, sí, por supuesto.